Estamos aquí porque queremos mostrar nuestro apoyo desde el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid a las mujeres afganas y demostrarles que no están solas. El recorrido se ha pensado para culpabilizar un poco a algunos de los países que a través de sus intereses económicos han mantenido a las mujeres durante más de 20 años en esta situación, las quieren encerradas, encadenadas, vamos, fuera de todo. El conflicto en Ibeco empieza cuando se firma un preacuerdo entre Comisión CGT y la empresa para eh, el convenio colectivo. Eh, entonces CGT eh, no firma ese, ese preacuerdo, entendiendo que es un convenio que es lesivo para los trabajadores, solicitando en varias ocasiones que se efectúe un referéndum general con toda la plantilla. Eh, al no acceder, pues lo que hacemos es convocar paros para los tres últimos eh, sábados productivos del mes de julio. A raíz de convocar esos paros en el mes de julio, pues la empresa toma una actitud con, con CGT de represión que termina desencadenando el día 4 de agosto en el despido del compañero Quique. El día 1 de septiembre se presentan en las puertas de la fábrica, acudimos delegados de CGT de Renault a acompañarles ...y intentan fichar en los tornos de entrada... ...y tienen el acceso denegado... ...nosotros vamos como testigos... ...damos fe de que eso ha sucedido de esa forma... ...y entonces a partir de ese momento... ...se quedan en tierra de nadie... ...su empresa les dice que pertenecen a Renault... ...pero Renault no les, no les reconoce como plantilla... ...ni les ha hecho ningún tipo de surogación ...ni ningún tipo de contrato. Cuando Lucio expresa nada nos pertenece... ...es lo que le está condensando ¿no? lo que tenemos no es válido si no sirve para compartir, si no sirve para transformar esta sociedad. Creemos que es un ejemplo vivo de que se pueden hacer muchas cosas, que este puto mundo se puede transformar y se puede transformar para que esta sociedad injusta y desigual sea mucho más libre y más libertaria. La sociedad afgana, compuesta por un mosaico de tribus rivales de entre sí, siempre ha sido el hervidero perfecto para que grandes potencias como la URSS y Estados Unidos, y como siempre por sus propios intereses, comenzaran de nuevo un camino de muerte al que ninguno ha sido capaz de poner fin.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 Desde CGT pedimos la libertad de estas mujeres, que se les deje vivir en libertad, que se, que se acaben estas prohibiciones que se han hecho públicas, como no reír, como no salir a la calle acompañadas de sus maridos, eh, lapidaciones en la calle, cosas que nos parecen absolutamente inaceptables. Pedimos la libertad total para que la mujer decida. No pedimos mucho más, no queremos que se les dé más ni que se les dé menos, simplemente queremos que tengan la libertad de poder salir a la calle, de poder hablar, de poder estudiar, de, de vivir su vida, su sexualidad y vivir eh, felices, alegres y en libertad, sobre todo. Que precisamente ahora a las mujeres les han prohibido trabajar fuera de su hogar. Es decir, que sí que tiene que ver con el trabajo. Ellas mismas no van a poder trabajar. Están encerrados en sus viviendas y solo se pueden dedicar a las labores domésticas, que es, en realidad, por lo que luchamos nosotras, tener derechos en el trabajo. CGT es un sindicato que lucha por la clase trabajadora, pero es que además tiene una lucha social y siempre lo ha tenido. No solamente nos limitamos a, a la clase, a la clase de trabajadora, estamos eh, involucrados en muchísimo más colectivo. Además, como decimos siempre, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Eh, sí, es una lucha de trabajadoras. Eh, todas las trabajadoras en cualquier parte del mundo, con distintas eh, problemáticas, sufrimos ese machismo, ese patriarcado que nos somete y que nos deja para... Eh, que nos quiere encerrar en nuestras casas, que nos quiere eh, dejar para las labores eh, más... Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero las labores menos importantes, ¿no? Y nosotras queremos, como mujeres trabajadoras, queremos reivindicar nuestro espacio en el mundo laboral. Ahora y tras la retirada de las tropas occidentales que ha provocado el regreso de los talibanes, tras 20 años fuera del poder y lejos de aprender de los errores, miran con entusiasmo las nuevas posibilidades mientras temen a su vez que Afganistán se transforme en un nido de terroristas que pueden llevar atentados en sus propios países. Terroristas que ustedes mismos, junto a su homólogo Estados Unidos, han financiado y dotado de las propias armas con la que ahora nos matan a todos, a favor de sus propios intereses y mientras hacen de este mundo un mundo peor, inseguro y cruel. Lo más importante que esto tiene que finalizar, que no es que solo sean los talibanes, que, es que son todos los países que han estado durante más de 20 años allí y que lo que tenemos que hacer es solucionarlo, unirnos todas y ponerle fin que estamos aquí, es un acto de solidaridad con las hermanas afganas... ...que es, una, es un acto simbólico, no nos olvidamos de todas las mujeres... ...que sufren esta situación en todo el mundo, pero que hoy estamos por ellas. Nosotras queremos seguir saliendo a la calle, queremos seguir visibilizando... Eh, ...esta problemática, que no es una problemática que viene de ahora... ...que es una problemática que viene de muy atrás... Eh, y iremos a donde haga falta para que se nos escuche, redes sociales, la calle, donde nos den cabida y donde nos hagamos hueco. No hay guerra donde el pueblo civil y sobre todo las mujeres no sean apartadas en el más absoluto olvido, sufriendo las más crueles torturas, perdiendo a sus propios hijos y siempre como moneda de cambio. Afganistán, el reino del terror, hombres y niños muriendo en los alrededores del propio aeropuerto.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 Eh, directos con los mandos directos, o tal. no he tenido así grandes problemas, por así decir, salvo los cotidianos. Pero sí es verdad que he tenido algunos avisos de ciertas personas de que parece ser que estaban detrás mía en mis, en, en, en mis eh, argumentaciones en, en redes sociales, en WhatsApp y andaban detrás mía por pues, quien fuera. No puedo decir los nombres de quién, pero sí nos podemos imaginar quiénes son. Existe un grupo llamado Curantes de Ibeco ¿no? en, en redes sociales, en los que bueno, lo forman parte pues, distintos compañeros y compañeras de, de la fábrica. ¿no? Quique pues, ejercía su libre derecho de libertad de expresión y él, pues, eh, digamos que, redactaba ¿no? pues, su opinión al tema del convenio, y ya no solo al convenio, sino también denunciaba pues, aspectos aspectos negativos, como hemos hablado, ¿no? el tema de, de que es, el, en su puesto es un, un puesto conflictivo sobre el tema del COVID y demás, y evidentemente pues bueno, esas opiniones pues a, a, ciertas, a ciertas personas pues no, no, no, no les han gustado. El problema del despido de Quique es la punta del iceberg de algo que subyace hace tiempo en, en esta empresa. Eh, que hay un deterioro continuo de las relaciones laborales, porque en esta, como en otras muchas empresas, los recursos humanos cada día gestionan más los recursos y menos la parte de humanos. Entonces, eh, a cualquier eh, trabajador, sindicato o colectivo que se vaya de lo que la empresa entiende por cauces que eh, pueden perjudicar su imagen o su proceso productivo o cualquier otro ambiente, pues sufre una, una, una represión profunda. Aquí venimos de, de años muy complicados, de ERTEs, de dos años de COVID, tremendos que han sido tremendos para todo el país y bueno pues ahí se ha generado una serie de tensiones evidentemente que pensábamos que con la negociación del convenio podría dar lugar a que eh, esas, esa situación difícil que han, vivido los, que han vivido los trabajadores y que ha sido muy dura y que han actuado con absoluta responsabilidad pues se viera compensada qué ha pasado no ha sido así me machacan una serie de fichajes que en, que no están mal hechos, sino que están, según la empresa, eh, desarrollados fuera de... o, o alejados del, del reloj que me correspondería a mí. Que vamos, eh, yo lo creo absurdo porque eso es una cuestión que, eh, según dónde entres, porque se puede entrar por aquí, por esta vía o por detrás. Y claro, yo cuando entro por aquí es porque vengo con el coche. Mi padre hace hoy, precisamente hoy, un año que falleció, y hemos tenido algunos problemas que atender y me traía el coche. ¿Qué pasa? Pues por no llegar tarde y pegado, pues venía con el coche. Otra vez venía con el autobús y entraba por detrás. A entrar por aquí, pues claro, de paso me pía un reloj más cercano al puesto que sé en el que fichaba. Y cuando iba con el autobús, ficho en el otro. Y la situación ha sido esa. Se han agarrado a, a esas circunstancias, pero que es una costumbre que, que no soy el único que lo hace en esta empresa. CGT lo que argumenta es que es un despido completamente injustificado, que no tiene ningún tipo de sentido. Le acusan, si no me equivoco, de haber fichado 21 veces después de que vinimos de la pandemia, la última vez casi dos meses antes del despido, ...y es que no hay ninguna falta disciplinaria... ...en fichar fuera de tu hora de trabajo... ...si sale a las 11, ficha a las 11, 40 segundos... ...en un reloj que está a 30 metros... ...es que no hay ningún tipo de falta... ...ni ningún comisión, ninguna comisión... ...ni ningún tipo de infracción de, del Código de Conducta Laboral... ...por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido... ...este despido, única y exclusivamente... ...es una represalia clara hacia CGT... ...que ya fue avisada, el compañero Enrique... ...era muy activo en redes sociales... ...publicaba muchas cosas en Facebook... ...era, eh, indudablemente, no le gustaba el convenio... ...que se iba a firmar y así lo manifestaba... ...en las redes sociales... Y y ha sido él el elegido por eso y porque era el siguiente también en la lista para entrar en la CGT, o sea, es el siguiente que iba a entrar como delegado, la empresa era conocedor de que tenemos compañeros que están a punto de jubilarse, y indudablemente ha sido eh, pues la conjunción de todo lo que ha llevado a que, a que sea el compañero Enrique el despedido sin ningún tipo de justificación. Aquí cuando una persona ficha en un fichero que no le corresponde, se le avisa, oye, estás fichando en un fichero que no es el tuyo, en ningún momento, durante un año y medio, se le ha dicho, ese fichero no es el tuyo, en ningún momento se le ha percibido por escrito, en ningún momento se le ha molestado, y resulta que nos encontramos con un despido, que indudablemente la sanción más grave que se puede poner a un trabajador, y nos encontramos con ese despido cuando la última vez que fichó tarde fue dos meses antes del despido. Ranco y en botella, pues leche. Al final ha sido intentar eh, eh, corregir a CGT en, en la huelga que había planteado e intentar meter un miedo a la plantilla que desafortunadamente en una buena parte de la plantilla está funcionando. En este caso, evidentemente, pues vemos cómo, se, cómo sí que se persigue las opiniones de un compañero mientras... Hay infracciones por parte de otros afiliados de, de otros sindicatos que no son muy pasadas, pasadas por alto sin ningún tipo de reprimenda y sin ningún tipo de castigo. Es uno de los mayores ejemplos de la represión sindical que, que, se, que sufre CGT en general y en este caso en nuestra, en nuestra sección sindical. Al final el despido de Quique es como otros muchos que se han producido en el que a la empresa no le importa, luego al final reconocer el improcedente y despedir tanto trabajadores, incluso mandos, porque no han sido de su agrado o porque han sido críticos con los posicionamientos del de Departamento de Recursos Humanos en particular y de la empresa en general. Son varios los casos que se han dado, que generalmente pues, se suelen callar o bien se suelen silenciar con lo que evidentemente al trabajador intenta salir como pueda hacia adelante y es con el, con, pactando el improcedente. Eh, luego hay muchos casos de compañeros interinos y eventuales que no son renovados por lo mismo por plantear, no porque no trabajen bien, no porque no cumplan con sus obligaciones laborales sino porque sean críticos con la línea de la empresa, y entonces ahí tenemos un problema grave que se va a seguir reproduciendo yo como delegado de prevención he intervenido en muchos de esos procesos de puestos conflictivos, y gente que, ha, que se ha visto en esa situación, como el puesto de Quique, donde prácticamente ahí hay una renovación continua de compañeros porque ese puesto es muy difícil de aguantar un puesto que está metido en el comité de desarrollo por problemas de, de sobrecargas, un puesto que era rojo y es rojo por el tema del COVID y en el que la rotación de trabajadores es brutal. Y Quique y otro compañero, sin embargo, siguen aguantando allí mientras los eventuales los interinos van desfilando uno detrás de otro. Una situación jodida, eh, como muchos de los, eh, españoles en este país, que, se, que estamos eh, pues sin trabajo y sin perspectivas de nada, porque vamos, la, las perspectivas laborales que hay pues son las que las que se presentan, jorobado y en fin, buscando trabajo y a ver si tengo otra oportunidad. El recorrido que viene sobre todo es intentar concienciar al resto de la plantilla de que hoy ha sido Quique, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros o de nosotras, que, que cualquier persona que, trabaje en la que forme parte de la plantilla, que se muestre crítica o que se muestre con una posición, evidentemente va a estar mucho más expuesta a casos como el del compañero Quique, por desgracia, y, aparte de ello, pues cualquier medida de presión que podamos llevar a cabo para, para conseguir la remisión del compañero. Es un problema de recursos humanos, es decir, manejar unos recursos que quiere la empresa para exprimir y olvidar la parte humana, que es la que, evidentemente, esta empresa cada día va dejando más de lugar. Tenemos convocadas todavía dos acciones de huelga para los próximos días de los próximos sábados productivos y, aparte de ello, pues mañana vamos a convocar asamblea de afiliados en las que vamos a llevar pues, nuevas propuestas para intentar eh, ir .ir creciendo en, el, en las acciones que vamos a tomar... ...intentar hacer paros entre diario... ...con algún tipo de concentración en la puerta... ...y bueno pues de aquí a que sea el juicio... ...si no tenemos ninguna solución... ...pues mantener la lucha y seguir continuando... ...pidiendo la readmisión del compañero... ...por el despido que consideramos completamente injusto. Stop, represión, quique, readmisión. Stop, represión, quique, readmisión.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 Estos compañeros eh, se ponen un día en contacto con nosotros, con, con CGT de Renault, y nos comunican que su empresa les está diciendo que no van a continuar con la actividad dentro de Renault porque Renault ha decidido eh, internalizar esa actividad para que la desarrollen los trabajadores de, de Renault. ¿no? Entonces, eh, pasados unos días reciben un burofax donde su empresa les comunica que a partir del 1 de septiembre van a formar parte de la plantilla de Renault.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 Nosotros llevamos trabajando en la fábrica más de 30 años, estábamos haciendo el tema de contenedores vacíos, movimiento de contenedores vacíos eh, para la factoría Renault. Los trabajadores y trabajadoras de IDE Logistics eh, eran eh, parte de, de la cadena de montaje de cualquier vehículo de, de fabricado en esta factoría, es decir, trabajábamos como quien dice, codo con codo, porque sin su trabajo, eh, el trabajo de los trabajadores de, de Renault no, no, podría, no podría hacerse. Lo primero que ocurre es que el día 30 de agosto, eh, de Logistics, que es una empresa que estábamos trabajando, nos envía un burofax diciendo que el servicio acababa el día 1 de septiembre y que subrogábamos con Renault a partir de ese día. Llevan muchos de ellos casi 30 años trabajando en la factoría con diferentes empresas y llega un momento que, qué casualidad, cuando tienen una edad eh, mayor... Eh, no, les, la, no, no hay ninguna empresa que les quiera subrogar, ni incluso la empresa la madre, que se podría llamar, que es Renault. Eh, nosotros en el momento que nos encontramos en la calle, en el paro, lo que hacemos es eh, empezamos a enviar un buro fax a Renault explicándole la situación, eh, para iniciar unos trámites eh, legales, se denuncian a las dos empresas, hemos denunciado a ID Logistic eh, por despido procedente y hemos denunciado, a Renault por no cumplir con ese, ese tema de la subrogación. Nosotros, en el convenio de metal en Palencia, en el artículo 58, dice que sí que tenemos derecho a esa subrogación. Sí que existen precedentes con otras empresas auxiliares y proveedoras que antiguamente fueron los trabajadores subrogados por Renault porque Renault había internalizado su actividad. Un ejemplo es SAS Automotive, que hace tres o cuatro años absorbió a la plantilla fue absorbida la plantilla por parte de Renault, y otro ejemplo sería también CEBA en, en Valladolid, eh, que se dedicaba también a cuestiones de logística y sus trabajadores, eh, mayoritariamente carretilleros, fueron absorbidos por, por la plantilla de Renault. Nosotros desde CGT eh, partimos de la base de, de, un, de, una, de una premisa que es, eh, para nosotros es universal, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. A nosotros nos da igual que estos compañeros eh, no vayan vestido gris, vayan con otro uniforme, para nosotros son compañeros nuestros. Llevan compartiendo su vida laboral con nosotros más de 30 años. O sea, para nosotros son un compañero más, trabajan bajo el mismo techo que trabajamos nosotros. Es más, llevan mucho más tiempo aquí que todo el comité de dirección junto. Entonces nosotros no podemos entender que por parte de otras organizaciones sindicales se les haya dejado totalmente abandonados. CGT hemos sido los únicos que hemos respondido a su llamada de solidaridad y apoyo mutuo y vamos a estar con ellos lógicamente hasta el final. Eh, en los próximos meses eh, todas las personas que trabajaban en esta empresa pues, van a entrar en un proceso de, de judicial en el que eh, han tenido que eh, demandar tanto a la empresa que nos subroga como, como a la empresa en la que estaban antes. Eh, en el futuro pues irá habiendo diferentes eh, momentos pues, para informar, para movilizar, en definitiva hay que el conflicto también tiene que salir un poco fuera de la, de la fábrica. El trabajo que estábamos haciendo nosotros eh, lo empezó a hacer Renault el primer día de trabajo, empezó a hacerlo con personal fijo en plantilla, no quiso meter eventuales precisamente para evitarse problemas luego con el juicio, de decir es que se han contratado personas para sustituirles a ellos. Entonces esperamos que si continúan de esta forma, eh, demostrar de que también han contratado personal para suplir a estas personas fijas, entonces bueno, pues tengamos una oportunidad. Desde CGT estamos solicitando la, la admisión de estos compañeros como plantilla de Renault. Entendemos que después de tantos años es como si fuesen uno más. Y aparte que el convenio colectivo de Metal Palencia contempla la posibilidad de la subrogación. O sea, lo que estamos ante una situación en la que los compañeros, al haberse quedado Renault con la actividad, deberían ser subrogados y formar parte de la plantilla, sobre todo después de 35 años de, de antigüedad. E insisto que hay precedentes y en otras ocasiones Renault ha actuado de esa forma. Nos parece mal que Renault eh, no quiera aceptar estos compañeros por el hecho de que, tienen mucha antigüedad, tienen una, tienen ya, están en un tramo de edad pues bastante, bastante grande ¿no? y quizá Renault no quiera cargar con, con gente con mucha antigüedad y cierta edad. ¿no? Renault prefiere que esa actividad la desarrollen trabajadores eventuales precarios que son mucho más baratos para ella. ...y que bueno, que con una situación precaria de la que se pueda aprovechar. Lo que hay que contar es que al final que 21 personas que llevaban más de 30 años... ...trabajando en la fábrica eh, hayan salido de esta forma de la fábrica... ...puede dar pie a pérdida de empleo también en otras empresas auxiliares... ...y hasta de la misma Renault también, eh, que en un futuro diga... ...bueno, pues me va a salir muy barato el despedir de la gente. Bueno, yo estoy aquí, pues bueno, tal, tal como dice el compañero Lucio Ortubia, porque me da la gana, ¿no? Entonces, pues considero que, que pues eso, básicamente es eso, porque me da la gana y quería ver aquí el, un poco este homenaje a esta gran persona, ¿no? CGT organiza este homenaje porque el año pasado se falleció Lucio Urtubia y bueno, la relación con CGT ha sido bastante amplia porque en, varios de los, en muchos locales de CGT ha estado dando charlas. Eh, entonces hemos pensado que bueno, pues eh, en la, en, en el aniversario eran unas fechas que no nos venía bien para poder organizar, aparte de que se han hecho otros eh, homenajes en su pueblo, en Cascante, etcétera. Entonces pensamos que bueno, pues una vez finalizado la temporada de verano y las vacaciones, pues el poder juntarnos y recordarlo era una buena ocasión y más en Ruesta. ...que en 2015 estuvo dando un, pues una charla, un encuentro con gente... ...aprovechando que venía a, hacer, a participar en el homenaje a los presos eh, del franquismo... Que, ...que hicieron las carreteras del Pirineo. Vengo al homenaje de Lucio porque conocí en vida a Lucio... Eh, ...y bueno, y soy bastante afín a sus ideas. Yo creo que la característica más importante de Lucio... ...seguramente fue la sencillez, esa capacidad de haber puesto en jaque las estructuras básicas, entendiendo el capital americano, el banco Citibank, haberlo puesto en jaque y, sin embargo, su sencillez a la hora de explicar cómo en unión con varios compañeros pudieron hacerlo y la conveniencia de intentarlo. Bueno, la figura de Lucio es importante para la CGT y para todo el movimiento libertario, porque es un referente actualmente, eh, hemos tenido la oportunidad de conocerlo en vida, por tanto, más importante todavía, ya que hay muchos compañeros que lo han conocido. Y no es que estemos eh, construyendo mitos, porque ese no es el objetivo de las organizaciones libertarias, o anarquistas o anarcosindicalistas, simplemente es el reconocimiento de una persona que lo ha dado todo, su vida, su energía y su compromiso con, con la lucha social, y, y eso es importante reconocerlo. Pues aquí he venido a Ruesta a hacer un mural sobre, en una jornada que hay dedicada a Lucio Urtubia, que murió hace un año y tal, y como es una persona importante dentro del mundo del anarcosindicalismo, pues creo que merece la pena y ha merecido la pena venir. Es importante pues, recordar la, la idea que tenía del anarquismo y la forma que lo transmitía. Para mí es muy importante, sobre todo para la juventud. Es una persona que puso en peligro completamente su vida eh, y aún así, pues, eh, eh, de, de, esas, de esos sacrificios, de los atracos que hizo, de, de la estafa que, que con la falsificación de los de los Travel eh, pues estaba poniendo en peligro por pues de hecho se, se libró de la cárcel gracias a su astucia y saber negociar para, para que bueno pues el poder se libra de la cárcel a cambio de dar las, las placas de, de la falsificación. Pero, Aparte de eso, que es muy importante, pues eso, el cómo se ha dirigido a la juventud en los últimos años, en los últimos 20 años. Eh, su objetivo era el movilizar a los jóvenes y, a la, y, y, y que no nos quedáramos en, en bueno, pues eso esas militancias que ahora se destilan mucho, que son a través de, la, de las redes sociales, etcétera, sino llevar a cabo la acción directa. Y eso es un ejemplo que lo que queremos hacer hoy en, en el homenaje que estamos haciendo en Ruesta para que bueno, pues, eh, en, la, en la Asamblea salga a debate pues, qué es lo que podemos hacer para cambiar este mundo y acabar con el capitalismo. Yo creo que de Lucio se pueden, se deben decir muchas cosas, incluso muchas se han dicho ya. A mí me gustaría más eh, resaltar aquellas expresiones en las que él expresa nuestra capacidad de trabajar, nuestra capacidad de realizar, nuestra capacidad de hacer como condición sine qua non para modificar esta sociedad. Y además hacerlo desde la generosidad, desde el amor, desde la capacidad de dar y no tanto desde la capacidad de criticar o de elaborar teorías a la cual desgraciadamente muchas veces somos muy... Muy dados a ello, ¿no? El llamamiento que hace a toda la, ciudad, a la población en el sentido de que hay que ser activistas, de que no podemos ser conservadores en el sentido de bueno pensar que no se puede hacer nada, sino que con el, la poquita aportación de cada uno, con su pequeño grano de arena, se pueden hacer muchas muchas cosas y aspirar a ese cambio y transformación social que, que nos merecemos como población. Estamos viviendo un mundo ...absolutamente caótico, con un capitalismo exacerbado... Sin, ...sin ningún referente para la clase trabajadora... ...que, que actualmente permita eh, pensar en una revolución, revolución social próxima... Y, ...y en consecuencia pues eh, es relevante ese, este personaje... ...y considerarlo y, y aspirar a que se consigan... consigamos los objetivos por lo que luchó. Las ayudas que ha hecho siempre sobre los presos a todas las organizaciones de izquierdas en colaboración, en haciendo recaudación de fondos al capitalismo para devolvérselos a las organizaciones obreras. Gente como Lucio han demostrado a lo largo de la historia la debilidad de un sistema capitalista que parece muy fuerte, pero realmente es muy débil ¿no? y le podemos atacar por donde ellos precisamente atacan, ¿no? nos tienen atacados, nos tienen amordazados y nos tienen aterrorizados, que es el dinero el dinero es su muerte. Para mí, eh, la vida de Lucio, el ejemplo que nos da, y bueno, la, lo que creo que es destacable es cómo él se define, es un albañil, es decir, tenemos que tener una, una profesión, tenemos que dedicarnos a hacer algo, pero eh, el poner en riesgo tu confort por conseguir cambiar el mundo, y él lo puso, él eh, estuvo haciendo sus vivencias, eh, poniendo en riesgo incluso a su familia. Era una de las cosas que también a él le, pues eso, le quitaban un poquito el sueño. Él, claro, él, él estaba poniendo en riesgo su vida, pero también tenía una familia que, que podía sufrir las, las consecuencias. Pero aún así, eh, pues eso, el, el conseguir hacer algo para intentar cambiar el mundo. Eso es el ejemplo que nos ha dejado, hacer algo. No solo el pensar, eh, no ser un intelectual, sino llevar a efecto la acción directa, es hacer las cosas, porque solo con pensarlas no se consigue cambiar el mundo, hay que hacer algo. Los objetivos por los que luchó fundamentalmente son pues, la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de, de la democracia social, la búsqueda de, de la humanidad entre las relaciones humanas, entre las personas, el, un anticapitalista, y por tanto había que luchar directamente contra el símbolo del capitalismo, como en la banca, y eso fue lo que él hizo. Y, y aspirar a esa, esa justicia social que nos merecemos. Y aquí es absolutamente impresentable que, que existan unas clases sociales donde unos son los que mandan y otros somos los que obedecemos, y eso hay que romperlo. Por tanto, hay que seguir luchando y es el gran mensaje que nos aporta Lucio. El mural lo que, lo que, lo que hace es representa esa estafa. ¿no? como dicen el billete de 50 dólares ahí arriba, o de, o de euros o de lo que quieras, cualquier moneda es válida, pues que el capitalismo es una estafa. Y, y él lo demostró. Entonces yo creo que había que inmortalizar eso, ¿no? la importancia de Lucio Urtubia dentro de, del sistema capitalista. Que me hubiera gustado conocerle más. Creo que cuando Lucio expresa nada nos pertenece, es lo que le está condensando, ¿no? Lo que tenemos no es válido si no sirve para compartir, si no sirve para transformar esta sociedad. Con el sudor resulta ganar a ser paz. Biblia y código penal, nos encadenan en el alma. Roban la tierra, revientan por la paz, muere la libertad en oficinas y fábricas. Contando cosas y aunque hablemos lo que hacemos. Estamos aburridos, salimos a currarnos.